Fuertes pérdidas para el IBEX 35 este lunes por segunda jornada consecutiva. Los bancos españoles han sido los principales damnificados de la sesión ya que los inversores han decidido vender de manera agresiva las acciones de valores como Santander, Sabadell, BVA, Unicaja, CaixaBank y Bank Inter. Pese a que los analistas afirman que el riesgo de contagio de la caída del Silicon Valley Bank en Estados Unidos a los bancos europeos es limitado, lo cierto es que los inversores se han puesto nerviosos y han decidido vender de manera agresiva. En positivo, solo han terminado valores de corte muy defensivo como Redella, Enagas o Naturgy. Por tanto, durante los próximos días se espera mucha volatilidad en el IBEX 35 y en el resto de bolsas mundiales.